Inglaterra y Senegal. Si alguno de vosotros lo ve desde algún país que no he mencionado, que me lo diga, que lo pongo en la lista. Soy Luis, en directo emitimos todos los días, ¿vale? Gracias a todos los que estáis ahí detrás, los que lo veis ahora en vivo y los que lo veis después y por supuesto los que están en Zoom. Eh, aquí lo que hacemos sin ningún tipo de ánimo de lucro es daros nuestra opinión, la de los invitados, la mía propia, con objeto de que penséis y reflexionéis. Simplemente para abrir un poco las ventanas del conocimiento y ya que cada uno con más información pues tome sus propias decisiones. Os recordamos también que estamos un grupo de apoyo en Telegram, cercano ya a las 4.000 personas, que estamos las 24 horas, ¿vale? También es gratis, sin ánimo de lucro, ahí puede entrar cualquiera, si se aporta bien estará toda la vida, si se porta mal le echaremos, pero en principio puede entrar cualquiera, lo tenéis debajo del vídeo, tenéis el enlace a Telegram. Bueno, tema de hoy. Hemos estado hablando dos días del tema del emprendimiento. ¿Con qué objeto? Pues con la crisis está del bicho. Hay hombre, el que quiera un trabajo tradicional, pues lo puede encontrar. Pero también es cierto que una buena opción es reciclarse al mundo online y yo no lo descartaría. Yo, yo personalmente trabajo en el mundo online desde el 2005 o antes ya creo. Y muy bien, ¿vale? Por eso os lo recomiendo. Total, que un comentario muy importante, que lo he imprimido. Ana González, Ana González, no sé quién eres, pero te quiero conocer, porque siempre está poniendo unos comentarios súper guays, ¿vale? Os leo el comentario, dice Luis, lo que la gente necesita son ideas prácticas y concretas de empresarios, no de teóricos que se dedican al marketing. Mis sugerencias basadas en la propia experiencia y conocimientos. Dice: detectar la necesidad que tenga la gente y ofrecer tu producto o servicio a base de esa necesidad. Vender tu producto o servicio a través de plataformas, Etsy, Amazon, eBay, etcétera. La ventaja es que ya tienen tráfico. Lo estoy abreviando un poco, ¿vale? Luego lo tenéis. Debajo del vídeo de ayer está este súper comentario. Ana, muchas gracias. Ana González por todos los comentarios y a todos los que comentáis, ¿eh? tanto en vivo como en comentarios. Dice que hay que crear perfiles en redes sociales, Instagram en primer lugar. Y hay quien vende también a través de Twitter. Tener página web propia. Dice que lo dejaría para lo último, ya que la gente hoy en día está en las redes sociales. Eh, sacar a la gente de las redes sociales, no dice Ana González, y estoy de acuerdo un poco con ella, eh, o mucho, vamos. Eh, sacarla para llevar la página web dice que es difícil. Y la página web dice que se haga con wordpress.org, que la haces tú mismo, te llevará el tiempo de aprendizaje, a cambio te ahorrarás mucho dinero. Dice que por supuesto hay que tener página web, pero tendrás que pagar por publicidad para traer clientes, pero si sí hay que tenerla para crear y fomentar la marca, hay que tener siempre un plan B por si te fallan las plataformas. Bueno. Lo veis luego, ¿vale? Está el comentario de ayer. Ana, muchas gracias. Resumiendo, Prilena. yo os he traído a dos referentes: a Oscar Feito, a, a, el hombre este de marketing online. Gente maravillosa, ¿vale? Pues ayer estaba John en el chat de YouTube, en el vivo, y me dice: Oye Luis, ¿puedo yo hacer una presentación en tu canal? Y digo, venga, vente mañana, John, vente aquí a la sala de Zoom y haznosla Pues vamos a ver otra visión. Te los quiero decir, Prilenes. Que yo invito a todo el mundo que crea, que quiera aportar, claro, no el que quiera engañar, no. ¿Eh? Gente positiva, de calidad, pues la invito, vale. Y ya luego vosotros veis contrastes y ya cada uno que decida. Como el que no quiere emprender online, que no emprenda online. Pero yo creo que es un buen momento. Es lo que os digo. Dar clases de español, un zoom como estamos haciendo aquí, podéis dar clases directamente a todo el planeta. ¿Cómo conseguir los clientes? Se pueden conseguir perfectamente. Bueno, pues tenía aquí otra cosa para deciros. Pero esto lo voy a abreviar para el próximo vídeo, ¿vale? Lo de este papel. Me esto me lo guardo para mañana o para otro día. Estamos todos los días, es a domingo. Yo os voy a presentar a John, ¿vale? Yo a John no le conozco. Ayer estuvo en el chat. Me pareció interesante. Pues yo ahora os voy a dejar con John que nos haga un poquito su presentación. Le pido brevedad, pues porque ayer estuvimos, hora y media. Pero yo le cedo la palabra a John. Venga, Prilemes. Saludos cordiales, os dejo con John. Yo estoy por aquí, ¿vale? Y poniendo las preguntas en los comentarios. John, vale, Luis, muchas todos gracias. Juntos muchas gracias Preslines, muchas gracias a ustedes también por estar en este momento en este espacio eh, como lo decía luis eh, quise compartir mi experiencia y mis vivencias actuales y pues para nadie es un, una mentira lo que estamos viviendo igual acá estoy estoy ubicado en este momento en pereira colombia eh, quiero darles pues mi experiencia en mi, mi oportunidad de, de trabajo eh, a nivel digital cierto entonces lo que quiero con el objetivo el propósito de esta de esta reunión que le solicité a Luis, eh, fue para que eh, pudiéramos lograr que cada uno de ustedes que tienen habilidades, que tienen un, un saber, eh, ya sea por algún ejercicio, alguna labor, alguna profesión, y que la quieran emprender desde sus casas a nivel web, a nivel digital, pues lo puedan lograr. Nos vas a presentar una idea. No he dicho que John es docente y es además ingeniero de sistemas. Y como él os ha dicho, está en Pereira, en, en Colombia. Sigue, John. Sí, señor, yo soy ingeniero de sistemas, ya desde hace unos ocho años, soy diseñador gráfico, soy diseñador web y soy administrador de contenidos, que es muy importante, eh, de acuerdo a los referentes que hablábamos, con los que hablamos ayer y antier, eh, es, es importante eh, y yo creo que hay que encajar mucho este tema, porque los pre pueden llegar a, a tener un concepto, pero la idea también es que sepan manejar contenidos a través de esa web que el contenido sea el contenido sea apropiado y el desarrollo cierto soy docente de una institución llamado ni técnica acá en la ciudad de Pereira hace 20 años y soy emprendedor de una empresa llamada Treo Web donde desarrollamos y manejamos eh, sitios web y marketing digital venga yo pues dinos un poco cuál es, no importa que suene el teléfono déjalo sonar no pasa nada <risa> sí. suena bajito dinos un poquito qué propuestas tiene yo te, te he cedido el espacio vale lo van okay. a ver a lo mejor mil dos mil tres mil personas aprovecha bien pues qué nos puedes gracias. ofrecer a los trilleres que, que, que una idea más venga vale. eh, lo importante igual si quieren ir haciendo por favor me regulas ahí las, las preguntas en yo te transmito las, las la, los trilleres que estáis ahora en el vivo en YouTube poner las preguntas uh -huh. os pido el like como siempre por favor poner las preguntas que yo se las transmitiré a John y a los de Zoom no quiero faltar más en Zoom quiero que levantéis la mano, ¿vale? En los que traéis a Zoom, ahora ya está cerrada la sala. En los próximos días podéis entrar cuando queráis, pero entrar a participar, claro, a levantar la mano. ¿eh? Lo que okay. quieras. Venga, yo. Vale, va. entonces, eh, ¿qué vamos a, a enfatizar? Eh, a profundizar un poco más. Eh, vamos a trabajar algo, algo llamado un tipo de web llamada Landing Page. Las Landing Page van a ver un poco más adelante que tienen como característica manejar un contenido apropiado corto, sí, o sea que si yo soy profesor de inglés o si yo soy eh, sé bailar y quiero me enseñar a bailar, pues la, la forma de yo promocionarme y tener un, un contenido, un catálogo un poco más grande que una red social lo puedes hacer a través de una landing. Vamos a mirar unos cuatro elementos importantes eh, que manejan las, las, las landing page, eh, cómo debemos orientar el diseño. Sí, la landing sector. page es la sí. página de aterrizaje es donde okay, el cliente perfecto. ha visto yo qué sé tu negocio de venta de, de chucherías de lápices donde aterriza por eso se llama así Sigue yo. ok eh, vamos a manejar algo las plantillas les voy a dar al final algo que puede servirles para como base de, de, de que puedan ellos hacer el proyecto también y unas recomendaciones finales antes de esto vamos a trabajar más unos previos importantes que son esenciales para que los primos sepan cómo deben de desarrollar el sitio inicialmente o sea antes de entrar en este tema web debemos de tener en cuenta algo que igual los referentes de ayer y de ayer nos lo proporcionaron y quiero otra vez ahí rápidamente en Iniciamos entonces eso es algo algo fundamental eh, el dominio el, ¿no? el, dominio. el nombre sí, de la página dominio. web que vais a usar importante, importante varias cosas primero eh, que sea corto, ¿sí? Segundo, que sea de fácil recordación. Cuando nosotros tenemos una habilidad, algo laboral, algo que compartir, algo que pueda vender, ojalá el nombre del dominio en de la página web sea corto y dentro de la composición del dominio, es importante que tenga eh, eh, esa parte. O sea, si yo vendo artesanías, entonces artesanías X, ¿cierto? Si yo soy ba eh, bailarín, entonces algo así que me genere también un complemento dentro de la actividad. Nos, nos recomiendas que sea un nombre corto, fácil de recordar y, si es posible, relacionado con el emprendimiento Correcto. que queremos hacer. Por ejemplo, yo que sé, vendo lápices, los chicos que hacían los lápices ecológicos, muy buena idea. Pues lápices.com, si está libre sí, es ese podría ser un nombre okay. y si no hay que rebuscar un poquito, ¿no? Es así, ¿verdad? Yo ya dentro del dominio importantísimo pues trabajar el punto .com, el punto .es, en el caso de España, cierto, en el caso de, de, de, de tener proyectos de pronto aquí en latinoamericanos pues cada uno hace referencia a su país. va es importante Vamos avanzando, eh, ¿vale? Venga, perfecto. Eh, trabajamos con, con, con un hosting que el, es importante que sepan que es el que es el servidor o la empresa que les va a permitir alojar el sitio web entonces eh, esta web de empresa hay empresas que eh, van a encontrar fácilmente en google que son host, eh, permiten hospedar el sitio de tal forma que nosotros nos den servicios a empresa nos de servicio a nosotros de poder tener esa página web en internet en cuanto a costos o anualidades planes pues diferentes empresas le, le, le van a proporcionar diferentes opciones pues eh, relativamente lo hablo, lo hablo a nivel Colombia, a nivel España eh, manejamos igual la misma situación porque en términos de pago se hace eh, a la empresa y simplemente es en euros o en pesos. Eh, sí, nos decías que, que al entre... feito unos 60 dólares sí. al año el primer año y luego 80, puede ser por ahí sí, ese el el precio más a, o menos. Algo así, más o menos. Eh, los planes un dominio cuesta desde en euros cuesta 10 euros. Claro, pero que el dominio es el nombre solo y ya el hosting sí. donde guardas la hosting, página... Una, claro. Un hosting ya de acuerdo al nivel podemos tener. Si vas a hacer algo muy sencillo y es la propuesta que yo les doy, pues no necesitas de algo muy grande. No ah, vale, o sea que podría ser solo con el nombre, en tu caso. Puede ¿no? ser un hosting de, de hasta 30, de pronto unos 25, 20 euros. Vale, ¿no? o sea, Mábaras, bueno, bueno, bueno, buen dato, bien, venga. Bien, pues, bien, pues vamos bien, vamos, a, vamos a avanzar, bien, que llevamos ya 11 bien, minutos. John, es importante, importante, <ríe> importante en el tema de, de, de la realización antes del proyecto, eh, lo que tenemos, en, manejamos dentro del diseño como el branding, ¿cierto? El branding tiene que ver con nombre, logo, la identidad, la calidad, la estrategia. Sí, importante, un buen nombre, como se nos mencionaba, en términos web, eh, ya saben que es el dominio un buen logo pues no tiene que ser algo muy construido ayer había una participación de un compañero y pues, sí, lo que hablábamos con jorge navarrete de cómo tenía importante. que ser el logo el que no haya visto el vídeo que lo vea ¿eh? y el que Eso. quiera un buen diseñador ahí lo tenéis jorge navarrete Eso, de hacemos ya. marketing punto pero para uno construir básicamente una web no necesita uno un super diseño puede ser hasta el mismo nombre del producto en una fuente xy que se vea atractivo y básicamente pues podemos sacar un proyecto también la identidad sí es importante como el manejo de color, ¿cierto? ¿Cómo se va a manejar el tema de, de que, es que vaya con su producto? Es importante eso, no no tener un, una página que... Sí, que, que diga tatuaje. otra cosa, que, que, que sí. esté alineado el mensaje, ¿no? El producto que Correcto. tienes, pues que el diseño, la identidad tenga sí. un poco de... Eso. Ayer alguien me decía, necesito una tienda virtual para, para un proveedor de, de insumos, de tatuajes, de de todo este tipo de cosas que rodean esa, esa actividad y pues lo mejor es buscar un negro cierto buscar un fondo negro buscar una, un contrato ah, que susto más dado de creía que tenían ah, un negro de persona <risa> no no negro, Digo, un negro, un negro. <risa> <risa> importante calidad es importante de parte de nosotros eh, generar la calidad del producto que vamos a vender cierto es es esto es indispensable porque eso genera confianza genera seguridad genera eh, va a generar un voz a voz eh, positivo. Entonces es importante que la calidad del producto y la responsabilidad del, del canal funcione. Y las estrategias que básicamente serían estarían vinculadas con las redes sociales. ¿Sí? Importante eso porque sin redes sociales la web es muy complicada. Okay. O Pero sea, coincides con el comentario de Ana, Ana González que las redes sociales son básicas para atraerte a la gente luego a, a, a tu negocio online, a tu correcto. emprendimiento acabo Exacto. de añadir francia a la lista eh, más que me ha dicho que nos vende de francia sigue sigue. la única forma, yo. pensaría yo la única forma que puede tener éxito una, una web en el contexto de solamente web es básicamente una empresa muy reconocida ya posicionada pero cuando apenas estamos empezando pues es importante que las redes nos empujen un poco y nos ayuden a que la gente llegue a esa web y por ahí venderle un poquito más eh, a la mano ya tener un poquito el cliente mucho más cerca y lo decía Luis anteriormente que, que estas landing page o oh, también se le pueden decir páginas de aterrizaje que buscan las landing page, buscan que el cliente que llega a la página, usted trate de engancharlo, ya sea con una promoción, con una oferta, con un regalo, con un producto, eh, eh, con un descuento, para poder que se ayude también un poco al tema de lo digital, cierto, es importante eso. Eh, ¿tiene ¿Vale de... ¿Sí? ¿Vale? Eso lo puedes de preguntar, di Mauricio. Sí. Sí, eso sería como un, un valor agregado a la página, como un detalle. Eh, qué pena, sí. tengo una, una, una pregunta para hacerle. Sí, sí señor. Eh, eso pues, pues, con la publicidad es verdad, uno no puede poner un eh, comida dietética al gordo, porque pues obviamente sería algo contradictorio, ¿no? Entonces sí sí, sí, sí debe estar como que muy, muy acorde con la, con, la, con la publicidad que se va a ofrecer, pero tengo una pregunta sí. para, para hacerle. Sí, señor. En, en publicidad, cuando es, perdón, en, cuando es marketing digital, ¿También hay una norma o certificado de calidad que lo rija? ¿Hay algo que lo pueda sacar, como lo que pasaría en Colombia, como la 14.001? Básicamente, las normas, miren, que cuando nosotros generamos campañas a través de redes sociales, pues son las mismas plataformas las que nos regulan a nosotros. Antes de generar un anuncio y antes de salir publicada una campaña, primero Facebook, en el caso de Facebook, hace una revisión previa de su anuncio para saber si, si pueden sacarlo o si no, ya sea por contenidos o por temas de violentos cosas así en Facebook eh, radica ese tipo te lo de bloquea cosas, desde eh, el principio no, ¿no? yo eso, claro eso. si vendes yo qué sé pastillas de estas raras que sí, no están nada, prohibidas nada, ya nada, se encarga Facebook de que no de no aprobar tu anuncio no correcto eh, decían también los compañeros creo que era Mariana ayer no sé era la compañera que decía que los prospectos cierto prospecto es un buen un buen concepto buena una buena palabra para manejar de nosotros saber que, un, que es un cliente potencial y que si los llevamos a la web ya ya están ya estaríamos casi cerrando el negocio eh, ya había chat ya sea un WhatsApp o por un, un chatbox que, que tengamos nosotros mediante eh, la misma plataforma eh, ya no, lo manejamos más que todo para temas de ventas cierto para temas de ventas para campañas digitales es más, eh, sí porque esto esto no, se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento lo que estás diciendo sí, sí, sí, igual una, una venta, venta de un producto de la... físico como una venta de, de otro tipo de cosas más cartas, sí, tartas, de si yo soy bailarín, si yo soy artesano, si yo soy, eh, si tengo una habilidad y de, en desarrollarme físicamente o lo puedo hacer así, pues igual el contacto es el es es la finalización del proceso, cierto. cierto. Eh, correcto. Entonces hablamos también de los tipos de landing, buscan cap eh, la captura de datos para almacenar qué importante eh, la data en este momento es muy importante en los conceptos y en los procesos de, de las empresas, ¿cierto? Entonces es importante que usted eh, eh, llegue el momento, el, el, el, el, el, el, el cliente llegue a, a la página y lo capture para almacenar la información. Un referente de los que nos comentaba es importante que antes de vincular esa información, es muy bueno manejarle todo el tema de, de, de manipulación de datos. Sí, es importante no capturarlos por capturar, porque igual eso nos va a quedar en una. En una, en una aplicación o en un Excel, sino que eso es lo que esa es la función, pero hay que tener en cuenta que antes de esa, esa validación es importante darle conocer a la a la persona que eh, ese tratamiento de información va a ser para algo positivo. Eh, se maneja también para compras directas, sí. Si yo vendo productos. O para, como les mencionaba anteriormente, para obje eh, obsequios, ¿cierto? Yo, puedo lo que no, eh, yo, lo que nos en decía el este. ayer el invitado, un ¿cómo le llama? No, lo que nos dijo Oscar Feito el lunes, un lead magnet o algo así decía, un lead magnet, ¿no? Como un regalo para pillarle sí, el email o algo así. Y es importantísimo también y ayudamos al tema del comercio electrónico y al tema eh, de, de, de, de emprendimientos digitales que generemos una, un valor agregado. En, en los emprendimientos digitales porque eso hacemos hacemos que nos, que, que voz a voz nos ayude y, y podemos vender por ahí hay que, te, que entender que cuando nosotros manejamos emprendimientos digitales eh, pues nos ahorramos un poco el tema de pagar eh, un arriendo cierto a pagar sí. servicios de un local y todo ese tipo de cosas entonces podemos generar ese, ese equilibrio de de, de, de, de gasto al final lo invertimos en, en un séquito o en algo para el cliente no te importa que de vez en cuando te haga estas preguntas así también bien pues ya no me vale golpeé. lo hago un poco para aclarar un poco a todos sí, así sí. y de ahí, no te iba a añadir yo ahí y además así puedes descansar un segundín te sí. iba a decir que también hacer negocios a prueba de bichos los negocios online no sí. se han parado aunque venga el bicho te ahorras el arriendo el local como estás muy bien diciendo y aunque venga el bicho tú puedes seguir funcionando. Ayer, ayer por ejemplo comentaban lo de lo de, lo de cómo se va a manejar los restaurantes el concepto de, de poder transmitir una un menú cierto una carta claro y nada más me ve, lo veía lleva tiene noticias en España eh, veía que había un restaurante que ya está implementando es el código qr en las ah mesas. muy buena idea claro, claro entonces básicamente mira que no se no se tiene que usar llegar al tema físico el papel y y, y que, que hay que, que destruirlo porque no lo puede tocar otra persona, sino que es simplemente una estampillita con un QR que simplemente la persona que llegue al restaurante va a poner su celular, le detecta la carta y listo. Y, y, y la ve en su móvil, que se va con él, la correcto, ve directamente la correcto. carta en su móvil. que sí, interesante correcto, también. Interesante eso. Pues venga, yo que llevamos ya okay. 20 minutillos, amigos. Miramos aquí, eh, eh, básicamente les muestro ahí, viendo en pantalla, también en pantalla, lo que es la estructura y una landing page. Sí. Les decía ahorita y les decía Luis, es una página de aterrizaje. Entonces, la idea es que esa página contenga toda la información en una sola toma. No es buscar una, una web que sea musculosa, que tenga 6, 7 links o páginas auxiliares. No, es básicamente intentar mostrar la información. Entonces, importantísimo llevar un título, ¿cierto? Un subtítulo que sea atractivo. Este eh, CTA es lo que nosotros llamamos un llamado a la acción. Sí, el llamado a la acción es el formulario que va a capturar la información del cliente ya sea un nombre un correo electrónico un número celular para que posteriormente ya tengamos con ese cliente una comunicación más directa eh, o importante una imagen cierto los beneficios que va a tener el cliente eh, de, del por el producto o el servicio y ya los bueno, referentes eh, de secciones que van a poder incluir ahí tengo una pregunta señor Luis pregunta pregunta directamente Mauricio a John, me preguntan por aquí por el interno sobre eh, que lo, sobre prestación de servicios. ¿Este puede ser exactamente lo mismo cuando no hay un producto como tal, sino un servicio que se va a prestar a la comunidad? ¿Cierto que sí? Sí, igual, igual es... Eh, sería sí, igual. El, sí, objetivo, que a transportar el, el, el objetivo el objetivo es, es, es que vos tengas el cliente acá y ya el resto lo convences a través de un chat o a través de una llamada. Haciéndole una llamada, pero lo importante es que a través de esas redes sociales llevemos al cliente a que te, llegue a una plataforma un poco más que tiene un poco más de información y le, sin importar si es un servicio o un producto, pues obtenga usted ese contacto con el cliente final. En cuanto a eso, ¿qué se utilizaría? ¿El registro fotográfico del servicio que presta uno no es cierto que sí? ¿O, sí, ¿o qué se puede hacer? Sería importante, por ejemplo, si yo le muestro esto a continuación, miren que son landings, ¿sí? ven ustedes cómo aparece una buena imagen es sí, importante importante que las imágenes sean eh, propias sí, llamativas sea no bien. que gusten y que sean y, y, y genuinas no propias que sean y que sean de buena calidad si son directamente de, de, del servicio del producto o una buena imagen que le pueda enganchar eso eso nos, nos sirve recordemos que todo entra por por la vista cierto mucho más fácil entonces nosotros somos más, más en, en temas en el concepto bueno nosotros somos mucho más gráficos 100% visuales. Entonces empezamos a mirar imágenes y eso nos va llevando a, a que leamos los contenidos por engancho. Eh, miren este otro, ¿cierto? Donde se, se pide que eh, den el formulario y, y lo van a llamar para posterior eh, contacto. Son ejemplos de, de, de, de landing page, ¿no? De, de, de página page, de aterrizaje, por decirlo en castellano sin importar de, de, de, de, de qué contenido de qué tipo de servicio. Y eso es básico claro. para cuando el posible cliente o cliente potencial lo has captado en cualquier red social, en Instagram, Facebook, o en Twitter o donde sea, llega a tu Todo página, bien. se encuentra claro. esto, es importante que tenga un buen diseño, un atractivo y que le ofrezcas sí, algo claro. gratis a lo mejor para que ya te deje su email y ya le tienes enganchado, como decía Correcto. Oscar Feito. Vamos eh, bien por ahí, ¿no Oscar? Sí, pueden, o sea, sí, perdona, yo. No. Bien, Vamos bien, ¿no? el contenido también es importante eh, que sea las imágenes igual si no si vos no tenés imágenes eh, fáciles de, de, de obtener con tu celular o de los productos como tal pues podemos llegar a manejar ahí eh, hay eh, diferentes plataformas de imágenes como eh, pixabay cierto eh, está Unsplash también son son bancos de imágenes. La voy a apuntar pixabay y Unsplash. Pixabay. Ahí, ahí tienes imágenes gratuitas, ¿no? Que puedes usarlas sí, correcto. sin derechos de autor, ¿vale? Porque las páginas, las, las imágenes, tener cuidado que sean sin derechos de autor. ¿Nos ha dicho John? Unsplash un y Pixabay. Unsplash y pixabay, sí, pixabay. Vale, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de bancos de imágenes, podemos ir a buscar de acuerdo a una categoría, descargar las imágenes y podemos tener la opción de complementar nuestra web en el contexto gráfico con esas imágenes no tenemos ningún inconveniente eran ¿Sí? acá un poco más eh, igual hay detalle y de más sí sí ¿no estamos es? muy buenos ejemplos de páginas de, de páginas de aterrizaje correcto usar. páginas de aterrizaje cuál es el objetivo principal de, de este tema de, de las landing pages o de las páginas de aterrizaje generar conversión cuando nosotros hablamos de generar conversiones llegar a qué a monetizar cierto entonces con, con el cliente, en el momento en que llegamos finalmente a, a convencerlo. Eh, cuando lo tenemos en la página, lo tenemos aquí en la varita de, de pesca, ¿cierto? Ahí en el anzuelo. Pero cuando lo, lo traemos ya al negocio final, pues estamos concluyendo eh, eh, comercialmente con el, con el cliente. Ya después, obviamente, es importante que sigamos llevando el proceso de venta para saber cómo le está yendo, cómo le va con el producto, si le está yendo bien con el ejercicio que está haciendo, bueno, dependiendo del tipo de, de servicio o producto que cómo se cierra la negociación como les decía anteriormente llamar whatsapp igual siempre hay que buscar los canales de comunicación importantes importante también que haya una comunicación efectiva si ¿sí? se haya una respuesta rápida que si estamos trabajando con las redes sociales o si nos eh, conversaron por a, a través de un medio es un canal de digital pues es importante que contestemos rápido y contestemos la realidad Perfecto. Eh, y esta parte eh, quiero complementarles. Es un asistente, lo, lo, lo, que, llamo, lo que se llama los CRM, que son gestionadores de relaciones con clientes. Eh, son son robots que pueden incluir dentro de la landing page Pero esos no están muy desarrollados o sea, a día de hoy. ¿No es mejor un humano contestarle desde el móvil? Yo te pregunto, que Pero, no lo sé. Sí, ¿Los chatbots no. funcionan sí. a día de hoy? O sea, algo un poco inteligente Estamos lo a vez hace por ahí unas un año de pronto por ahí estaban empezando, ¿cierto? Pero ahorita ya en encontramos aplicaciones eh, gratuitas eh, que le trabajan a uno el 24/7. Entonces, hay una muestra ahí que le estoy presentando. Fuel, por ejemplo, es una aplicación que pueden ustedes instruirse un poco más eh, en otros canales eh, y pueden darse a conocer, dar, entender. Cómo ese, ese es como un robot que te responde sí. a los clientes automáticamente, ¿no? Correcto. Chatfuel sí, se, se llama? llama. Sí, señor. Entonces, si yo llego, si yo paso de una campaña digital, cierto, a través de Facebook, y yo tengo vinculado eh, eh, una aplicación como esta, un chatbox, un chatbot ah, como este, pues él me va a contestar. Sí, hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos procesos que estamos inactivos en, en, en un proceso comercial cuando yo... nos acostamos a dormir, por ejemplo, cierto. ¿Sí? Yo tengo una, no, tengo una pregunta. Eso para ese que usted me acaba de nombrar para eso. Las preguntas deben de ser cerradas para uno poder programar el. Sí. Muy directas, claro. Sí, eh, muy, muy directas cerradas. para no entrar en detalles. De eso. Entonces, la, la, la, el, el, las aplicaciones le van a permitir a ustedes configurar completamente eh, el saludo, cierto. Entonces, simplemente usted aquí le va a colocar el nombre de la. De, esto va a enganchar el nombre de la persona que le está escribiendo a través de, de, de Facebook, por ejemplo, y obviamente hay un texto corto que le, con él lo puedes llevar a, a la siguiente conversación hasta llevarlo posiblemente a la página web. ¿Sí? O sea, la idea de esto es que a través del chat, de chat web, por ejemplo, lleves al cliente a, a, a, la, a la landing page o a la página de aterrizaje para que ya lo termines de convencer allá. ¿Cuál es el éxito de esto? Pues lograr que... En los momentos que estamos eh, inactivos con el proceso de venta, pues igual hay otras personas en el mundo que pueden estarle interesadas en su producto o en su servicio y le pueden estar hablando, ¿cierto? Entonces, si estamos dormidos, por ejemplo, muy, muy complicado esa contestación, entonces que el robot lo haga, ¿sí? Y también en procesos de que son de, de tiempo, si estoy vendiendo, por ejemplo, un producto digital, pues también lo puedo, puedo ir llevando al cliente ahí poco a poco con una conversación hasta llevarlo ahí a la landing page. Bueno, acá en, en... Perfecto, llevamos 28, ¿no? 28 minutos. Venga, Aquí, ¿no? que, hay que bueno, Está muy interesante, eh, pero... Dame. Venga. Tenemos una oferta única, importante, el anuncio, ¿cierto? El anuncio, qué vamos a vender o qué vamos a ofrecer en el servicio. Eh, las imágenes y los videos, importantísimo, como lo mencionábamos anteriormente. Videos, si se va a realizar, interesante que los videos sean cortos y muy directos, ¿cierto? 25 segundos, 20 segundos, 30 segundos, no muy largos porque pues... En la gente ahora... En la la gente se aburre, la gente no presta atención. Claro. Si por eso es... Intriga, y... no a ver, lo que me critica es que por qué interrumpo tanto a los invitados. Porque es que si no, eh, el ser humano necesita esos golpes de atención. Exacto, <risa> correcto. <risa> eh, eh, el beneficio real, lo que hablamos anteriormente con respecto a las ofertas, es importante eso. Y testimoniales, importantísimo, que no lo haya mencionado ahorita en las anteriores. En diapositivas, pero es importante que eh, sumen a su landing page eh, comentarios, opiniones y eh, de, de procesos de comercio electrónico exitosos. O sea, que si usted le vendió a alguien, por favor regálame, me permites una foto de tu rostro eh, y un comentario pequeño para que para yo apuntarlo ahí en mi página, de tal forma de que la gente vea que yo sí hago realmente lo que eh, lo que estoy vendiendo lo, o mi servicio, entonces lo hago bien. Listo, dame tu foto un comentario me parece interesante me, me gustó mucho el producto eh, muy recomendable eso, eso es importante son importantísimos porque... los comentarios claro. de la gente no oye Milton sí. y Mauricio si queréis intervenir intervenir directamente vale le preguntáis a John directamente cuando cuando queráis que veo que tenéis la mano levantada sigue John si quieres John. Vale, entonces bueno, bueno, te dice Milton, pregunta, antes de que siga digamos si uno monta la página uno también se puede lucrar cómo sería por uno digamos lucrarse Metiendo publicidad y sabiendo qué publicidad puede meter, y sabiendo que es acorde a lo que lo está vendiendo, o puede Milton. meter otra publicidad diferente. Pues la idea del objetivo y el propósito de las páginas de aterrizaje es que vos a lo que tú propones, no incluir otras personas porque ya sería. Te Se dispersa, Milton. Milton, ahí tengo yo que regañar a Milton. Es lo mismo que en Telegram. No hay que dispersar al cliente. Lo que os quiere sí. decir, John. La página de aterrizaje es alguien, un prospecto, un posible cliente que está interesado en tu lápiz de, en tu lápiz ecológico. Si nos están viendo estos chicos, que son compatriotas vuestros también, que estaban en Barcelona. Entonces, ellos le han llevado a su página de aterrizaje para comprarle el lápiz ecológico, que era una maravilla, veros el vídeo. Total, que no es cuestión de ponerle, hay un anuncio que le mande para otro lado. Milton. Sí, Es cuestión de cogerle, agarrarle bien, ponme aquí tu email, cómprame el lápiz y si no me compras el lápiz, por lo menos dame el email que ya te mandaré otro email eh, para venderte el lápiz. Pero no me correcto. le pongas a un anuncio de otra cosa, que a lo mejor sí, lo Google te paga 3 centímetros por el anuncio, pero te has perdido la venta del lápiz que vale un euro, no sé. Sí. Y, es, y es importante también entender que, que las landing casi que trabajan para un producto o un solo servicio, no, no dispersar. Dos para dos o tres actividades. Por eso son son tan económicas. Eh, importante en la parte tres, vamos ya un poco más de la mitad. Sí, sí, llevamos ya 33 y minutos. Título efectivo, ¿cierto? Muy atractivo, tres o cuatro palabras, sin, sin mucho, pero que enganchen. Eh, el importante encapsular el completamente bien el, el, el formulario, que lo que vayas a pedir sea importante. Importantísimo un nombre un correo electrónico y un número celular. Con eso tenés para entrar a conversar ya posteriormente. No necesitas colocar preguntarle qué dinero tiene, si dónde vive. No, no, no es importante. Eso ya no lo hace al final con la comunicación directa. Eh, las, las imágenes, completamente el color, el contraste, importante eso, cierto. El tema del diseño de, de la apariencia es muy importante en, en web. Eh, contenidos cortos y ¿sí? que no sean largos porque estamos Hablando de un, de un tipo de web que es corta y efectiva, ¿cierto? testimonios reales que sean verídicos, no se sé, no colocar ahí alguien por colocar, sino que realmente si a esa persona por ejemplo con la llama no la localizan, pues igual dé testimonio de que si sí es un, una buena referencia de, de, de venta o de, de servicio o de producto. Perdón y, alguna aporte ahí, eh, John, lo interrumpo. Y para eso también es bueno tener muy eh, claro el código de colores, no, porque no voy a poner rojo y amarillo porque eso es lo que hiciste es alambre o sí. morado y azul porque implica frío uno tiene Eso. que tener muy muy bien relacionado el el, el, manejo el de tema colores. de color sí es importante y pues obviamente yo por ejemplo no voy mucho con páginas web que tengan si van a ir con un rojo por ejemplo eh, tiene que ser muy muy leve porque el rojo es de los colores que um, son contaminación más, visual contaminación y, visual y, sí y, y, y la vista la, la porrean demasiado entonces alguien que tenga una página, por ejemplo, con partes rojas, no, no es conveniente ni amarillo, siempre buscar negro, gris, blanco, azul, verde, que son colores de pronto que nos, no nos van a permitir más, dan, nos dan, sí, nos dan más descanso a nivel visual. Esta ya es, el, finalizando entonces, por acá, tenemos unas plantillas. GoDaddy lo, lo presento por acá, de, es una empresa que proporciona todo el tema de dominio y hosting. Eh, lo, lo trabajan de forma mensual o anual. Sí, ustedes pueden adquirir un hosting y un dominio de forma mensual por si su proyecto eh, lo quiere a corto plazo y para corto plazo. ¿sí? ¿Qué precios pero pueden sí. tener un poquito esas, esas esos hay, hosting, hay, ¿no? hay, Sí, pero por un... encima. Es para que sí, ellos sí, hagan sí, una sí, idea, sí, hay que sí, tengan alguna hosting, idea. Un hosting mensual pueden cobrarte 15 euros y una y un dominio puede costar un euro y medio, dos euros. Estamos hablando a lo mejor de 17 euros al mes, sí, ¿no? más, mes correcto, más o menos. sí, sí, sí. sí, sí es para que sí, tenga sí. algo en la cabeza, pues sigue, sí, sigue, que está muy interesante. Para, yo. para trabajar ya temas un poco más de proyectos a mediano, a largo plazo, y porque no, y hago un paréntesis aquí, Luis y compañeros, es importante que los proyectos que si usted va a emprender de forma digital no lo deje ahí que por el hecho de la crisis y esto, no. Si usted le mete fuerza y usted va con toda posiblemente eso sea un ingreso extra que usted va a tener al complemento de su labor eh, diaria, cierto. Ahí es. No dejarlo ahí. Eh, no, no, una pregunta. Sí, señor. Digamos el tema de ciberseguridad cómo sería porque sea ¿sí, que eso está en, la, en el internet y de pronto no sé si existen hackers Correcto. que se puedan meter a tu página y te la modifiquen o no sé, no entiendo eso. Es? Bueno, hay varias bueno, cositas ahí. Milton, eh, eh, es importante que si quieres en, en la, la página de aterrizaje, pues básicamente no va a vender, cierto, por ahí no se va a hacer un comercio directo de compra, o sea que por ende no vas, no necesita manejar el, la, la seguridad como tal. Es simplemente un, una plataforma que te da un poco más de información constante en la web y hace que, que mantenga ahí esa vitrina permanentemente y no como una red social que de pronto está ahí un poco más, más disperso. Eh, segundo, ya la parte de seguridad también igual la puede complementar el, el servidor, la empresa que te genere el servicio de web, de, de hosting, porque ellos son los que proporcionan la S. Han, han visto ustedes cuando dice HTTPS, ese, esa S ese security y hace que tenga una seguridad ese sitio web para que en el momento que no te, te hackeen que... la web o los datos correcto, de los sí, clientes, tiene, sí, más, sí, tiene sí, más, sí. más capas de seguridad eso te Entonces, lo hace el el el hosting el hosting, el hosting. El hosting Exacto. Sí. es una es un, es una extra de posiblemente unos 10 euros más al mm. contrato anual pero pero pero estás tranquilo que no te va a venir un hacker y te va a descomponer la página sí, sí. correcto igual como te decía y les, de, les comparto los cleaners eh, es es importante que en la landing no se vende productos directamente. Eso es más, es la parte de seguridad, más para tiendas virtuales, para webs donde se venda directamente con carrito de compra. ¿Sí? Yo, yo tengo una preguntita. Sí, bien, pues, Pero breve, ¿eh, Marina? Que ya sabes que me enfado. Sí, sí, sí. Yo termino rápido. <risa> lo digo, de, ver, de lo que venga. estás presentando ahorita de plantillas, de lo que estás presentando ahorita de plantillas y diseños para lo que es el landing page, eh, cuál es el que es más recomendable tú que tienes más experiencia en esto yo recomendaría si hablamos de plantillas con wordpress wordpress tiene un proceso de, de costos bajos y tiene un código eh, de diseño y de construcción de, de la página mucho más optimizado mantiene muy actualizada la información en cuanto a código y eso hace que nuestra página fácilmente eh, en temas de SEO y en temas de posicionamiento pueda ir mejor en temas de velocidad, de, de, de cosas de ese tipo de, de datos técnicos, pues mucho mejor. ¿Sí? ¿En cuanto a costos, está es más alto que los demás o es, eh, está no, al mismo nivel que no, nosotros. otros? al mismo nivel. Eh, hay plataformas donde vas a encontrar landings hechas, preparadas en, en, o diseñadas a través de WordPress, y pues los costos pueden ser, de unas landing pueden ser entre 100, 100 euros más o menos, que es el costo de una, de una plantilla lista para que ustedes como emprendedores simplemente vayan a, a trabajar los contenidos apropiados para la página. empezar Gracias. a producir, a empezar a vender el, el producto o servicio. Sí, si yo, no yo. Tengo, sí, venga, si no venga, venga, venga, pero venga. Si no tienen el concepto gráfico, pues ahí tienen un, un compañero, yo también les puedo colaborar eh, a la hora que necesiten eh, de una asesoría en conceptos gráficos, también lo puedo generar no hay ningún problema, yo soy muy, yo soy docente, tengo toda la paciencia del mundo y tengo mi, mi, mi forma de colaborar, no hay problema. Yo tengo una, una pregunta, el Dreamweaver ya está muy obsoleto, porque con el Dreamweaver también sí. se pero, okay, pero eh... por temas de, de dificultad y de código y, y esto es más de, de proceso de, de arrastre y, sí, y, y, y de código también. Entonces la gente un poco, si no manejan tema es mejor llevarlos a plantillas directamente que simplemente sea reemplazar contenidos gráficos y reemplazar contenidos de texto, buscando la plantilla que mejor se adapte al proyecto que quiere ah, okay. Yo, ok Yo una pregunta. Correcto. Digamos hoy en día también el auge que está últimamente la en este mundo es la, eh, crear una aplicación cómo sería eso sería algo diferente a una sí. a que estamos hablando ya, ya si hablamos de una app ya si sí es un poco más eh, complejo, complejo. El, el contenido y porque eso ya lleva una serie de pagos extras y aparte de eso pues la programación es muy, muy diferente porque ya trabaja sobre plataformas móviles una app muchas gracias ok eh, conocen wix no, yo no, sé, si no, Wix. Vamos. No, eh, sí. Wix es una, es una plataforma de, de donde también se consigue y se puede hacer una página gratuita, sino que eh, Wix maneja un dominio propio de ellos, ¿cierto? Entonces, en el momento que usted hace, eh, eh, maneja el contenido de su landing, eh, va a quedar con un dominio, pero ese dominio incluye Wix, entonces no es muy comercial. El día que la quieras sacar de Wix, Wix te cobra como aproximadamente 20 euros mensuales para, para sostenerle allá el servicio mensual. Entonces son una cerca de 20, 25 euros de acuerdo al contenido y a la, a la plantilla. Eh, te va a cobrar mensual. Entonces no es muy apropiado en el concepto económico porque tienes que estar pagando mensualmente. Mientras que otras páginas simplemente las diseñas tú. O, o las proporciona uno, nosotros por ejemplo somos... Recomiendan WordPress? la de WordPress entonces, ¿no? Sí, Sobre todo. Básicamente. Yo he oído, yo no sé si es cierto que el sesenta y tantos por ciento de las páginas web de Internet están hechas en WordPress, algo así. Sí, correcto. Es correcto. O sea, está WordPress, bueno. está Joomla, está Magenta, diferentes plataformas que nos permiten construir, pero pues se ha masificado mucho el manejo de WordPress, por ejemplo, a nivel de España, a nivel de Chile, a nivel de Argentina. México, Colombia, que son John. más fuertes en el concepto web. Eh, eh, siempre tratamos de manejar ese tipo de plantillas, a no ser que seamos desarrolladores e implementemos plantillas desde cero y podamos nosotros administrarlas fácilmente. John, y si uno eh, diseña en Linux, si uno diseña en Linux no es, no. No es mucho más, ¿no? No, no, no, no. Por ahí es en Linux más es más de programación para para desarrollos, para otros desarrollos y seguridad, no, no tanto para, ah. para manejar conceptos de, de diseño web. Bueno, una, pregunta, una pregunta. Ya, sí, correcto. Eh, WordPress es como que se compra la página, ¿no? Porque hay otras que se alquilan. Algo, eh, algo así yo estuve mirando. Sí. Eh, WordPress es, bola, es como que haces la página y es tuya. No es que sí, pasa a otra plataforma y, te, y después te salen que el día que vos querés cambiar algo sacarnos, el, el espacio no es tuyo, la página es nuestra. Lo que nosotros te queremos sí. el espacio, es así, ¿no? Correcto, igual uno puede tener una plantilla, esa plantilla tú, tú vinculas un dominio, ¿cierto? Eh, eh, contactas eh, agencia o contactas una persona eh, que, que te pueda generar el, el dominio y el hosting, pero la página como tal tú la puedes administrar, ¿sí? Por ejemplo, eh, nosotros en Treo Web eh, manejamos el concepto de generar. Y más en este momento que sabemos que la crisis está, ¿cierto? Y hay que ayudar, hay que colaborar, estamos buscando que la gente... Pueda... Estamos, estamos a la puerta de una crisis, que os vais a acordar, Prisly, de toda esta sí. información que os estoy metiendo ahora, que voy con adelanto, porque es mejor que cojáis el toro ahora por los cuernos, que no cuando venga luego la crisis. Pero está ahí en las puertas, ¿eh? No digo más. La crisis. Mira que estamos, estamos intentando que la gente obtenga el servicio y que pueda administrarlo completamente, ¿cierto? Eh, el compañero referente de ayer eh, comentaba, don Jorge, que, que... Jorge Navarrete. Sí, Jorge Navarrete dice, dice que, que algunas empresas te enganchan y te cobran mensual, sí, a eso hay de todo. Por ejemplo, acá con conteo Web, nosotros lo que hacemos es generar el producto a usted, le de generamos la administración. Y te permitimos que, que tengas el acceso y contraseña para que tú hagas los cambios necesarios. O sea, que si el día de mañana o dentro de 15 días o un mes quieres cambiar imágenes, fácilmente con dos clics lo puedas hacer. Sin, sin costos mensuales, nada, no. Buscamos que en este momento la... La ayuda que tenemos que hacer la gente que manejamos tecnología. Oye, y más una, más una pregunta, John: ¿no? ¿vosotros okay. estáis en Colombia, pero trabajáis solo con clientes de Colombia o de todo el mundo? Podrían no, ser. nosotros podemos trabajar con gente de toda parte. Es más, nosotros tenemos clientes de Estados Unidos, por ejemplo, y, y podemos, eh, de, de cierta manera, cobrar un poco menos que el mercado en Estados Unidos. Una web en, en Estados Unidos cuesta básicamente, por muy económica, 400, 500, 600 dólares, ¿cierto? Mínimo, nosotros acá en Colombia, que, que lo llevo al, al orden de la moneda del eh, euro, podemos cobrar desde 100 euros. Fíjate qué diferencia de precio. Oye, pues hecho viene. John Prilines estaba ayer en el chat de YouTube y me pidió hacer su presentación. Y dije: Ven para adelante, si es un negocio serio y honrado, todos los Prilines estáis invitados a exponer vuestros negocios serios y honrados a otros Prilines del mundo. Y por eso está John aquí hoy con nosotros. Vamos, que ayer estuvo en el chat, yo no me conocía y ahí está. Pues sigue para adelante, John, que llevamos 45 minutos, está súper interesante. Minutos, ah, venga. Eh, trabajamos en, vale, entonces las recomendaciones de éxito para que ese emprendimiento digital que quiere cada uno hacer o tiene la oportunidad de realizar es llevarlo a las redes sociales. Primero que todo, eh, lo comentaba Jorge también, eh, es importante tener todo lo que hablamos al principio, pero llevarlo un poco primero a, a lo que es en la parte digital, en redes sociales, y, y posteriormente ya llevarlos a la página web. Ya saben que a la, a la landing, a la página de aterrizaje, los, lleva, los, llevamos, los llevamos, pero a través de redes sociales, los llevamos para allá y allá cerramos el negocio. Ya llega a nuestra página de aterrizaje las personas que casi, que en un 50 60% están interesadas en su producto o servicio. La comunicación efectiva es importante, ¿cierto? Mira, John, ya están diciendo en el chat de YouTube que quieren comunicar contigo. Nos está diciendo está ahora mismo Zaxa. Luego, luego darás tus datos, ¿no? Sí, correcto. Venga. Eh, comunicación efectiva importante que sea rápida. Que si no, a mí en este momento me, me llega un un mensaje y es el, hay que contestar rápido. Hay que contestar rápido porque si, desde ahí estamos empezando a manejar un buen servicio, una buena comunicación. Yo sí le voy a escribir a alguien que me me, me deja ir un tanto en tres o cuatro o cinco horas, pues desde ahí estoy empezando a, a que no voy a tener de pronto un éxito porque no van a confiar en el proceso que hay ahí digital. Entonces es importante contestar rápido, contestar bien y llevar una comunicación pues agradable. Eh, el tema de, de muy intuitivos, no es necesario saturar demasiada la página eh, con conceptos gráficos, no lo necesario, lo que decía el compañero ahora, lo que era Mauricio. Importante es solamente eh, ser, eh, ser muy directo en lo que queremos mostrar. Si es un producto o un servicio, tres fotos, cuatro fotos, cinco fotos, seis fotos. Y si es un videíto, también lo podemos incluir. Eh, que sea adaptable, importante esto en el concepto de, de dispositivos, que esa página se adapte a un celular, ¿cierto? A un móvil, que se adapte a una tablet. Que, que se lo puedas ahí, ver perfectamente desde correcto. cualquier dispositivo, ¿no? Correcto. Ajá. Eh, la administración de los contenidos se recomienda que en una landing se haga en el momento necesario. Si yo cambio un producto o si le quiero dar un aire nuevo al producto o al servicio en cuanto a imagen de, de, de mi web, lo puedo hacer por ahí cada ocho días, cada 15 días sin ningún problema. Como te digo, simplemente un acceso y con dos clics se cambia una imagen. No hay que entrar a, a, a entrar en detalles de, de código sin poner a, a la persona que. A, a, Conozca algo de programación, por ejemplo, para hacer eso, ¿no? En basado en plantilla se puede hacer algo mucho más fácil para el usuario. Eh, dice al final: dice, y en caso de que tu landing no sea drag and drop, drag and drop quiere decir que sea y arrastrar, o sea, algo fácil, pues al menos sí tener un mínimo concepto de código. Sí, que punto pues, si usted tiene una plantilla, y pero la plantilla tiene un gris, y si usted quiere, si su producto es más de de colores tierra, un café, un ocre no, o algo así, entonces que vos puedas cambiarlo. Si, si, si, si logras de pronto encontrar una plantilla que así ajuste, pero de pronto el color que tiene la plantilla no baja. Entonces, eso lo, lo pueden cambiar a través de... Si no lo logran hacer con, con la interfaz de arrastrar o de cambiar, eh, que se puede hacer con una etiqueta de color sencillo a nivel de código, pero eh, ese, ese sería como el objetivo. Eh, no sé si tienen preguntas ya para que... Eh, Responderles dudas. Eh, yo no, pues, de antemano muchas gracias por la exposición y ¿cuál sería una recomendación, digamos, para los emprendedores pequeños que quisieran iniciar en la página web? Lo más importante, me imagino que usted está recomendando es que uno tenga el propio dominio sí. y gastar un poquito más. ¿O cuál sería una recomendación o de pronto tener el dominio de otra empresa o algo así? Bueno, básicamente ahí, Milton. Eh, tienen que es importante crear un dominio nuevo no, no, si hay, si hay alguno que, que tenga pronto un referente como tal comercial muy interesante pero siempre es muy muy interesante tener un dominio totalmente nuevo para que y que tenga fuerza que tenga relevancia cosa que podamos eh, llevarlo a un posicionamiento rápido como les decía ahora fácil recordación corte ¿no es cierto importante y no es simplemente un dominio el, el hosting a, a la empresa que se quiera afiliar eh, y llegar a, a tener su plantilla para poderla subir eh, a, a, a la web. Ahí no hay ningún inconveniente, ninguna traba. Simplemente es que tengas organizado qué contenido tendrías que quieres manejar dentro de la página y tener un producto, eso sí, el producto o servicio que tengas, que lo sepas manejar bien y que sea en verdad algo responsable, que no sea algo que es que lo voy a hacer por unos días porque es que tengo una mercancía aquí de X cosas y, y la mando ya sino que. Haya un volumen o haya algo que pues, interesante. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, si yo creo una página que cuando sea buscada por, por, el, por Google, eh, ¿qué va a hacer para que me aparezca de, de, de primero? Eso ya lo había escuchado antes. O sea, ya me habían hecho preguntas pues y no sabía qué responder. Sí, que, que yo me metí a Google y que lo primero que aparezca cuando eh, la el, el buscador me aparezca la página. ¿Eso va en que ¿En dominio? ¿O en vistas? ¿O en.? Eso, hay algo que se llama el SEO, ¿sí? el SEO es el posicionamiento que se le debe dar a una página eh, para que en Google lo tenga como, como res, resultados relevantes y eso se gana a veces por tiempo, por antigüedad o también de forma orgánica, cuando hablamos de forma orgánica hablamos de que el código de la página tenga ciertos elementos que son importantes que los tenga ahí, por ejemplo, lo que llaman las, las etiquetas de, de los keywords. Los keywords tienen que ver con 20-30 palabras que sepas que vas a manejar dentro del contenido de la página web. Entonces, si yo soy, en, si yo vendo los lapicitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué keywords debo manejar en esa, en esa etiqueta de posicionamiento? Tengo que manejar lápiz, tengo que manejar orgánico, tengo que manejar algo escolar. si ¿Sí bien. Son palabras que deben incluirse Clave. dentro del código de la página. Clave, correcto. Para poder que en el momento en que alguien consulte lápiz ecológicos en Google, pues puedas aparecer ahí. Se puede hacer de forma orgánica, por antigüedad, por un buen un buen uso del de, de contenido orgánico de la página, del código, o también hay que pagar para eso. es más, también ahí ustedes saben que hay algo llamado Google Business o, o Google Negocios, donde te pueden dar, eh, es un servicio que da Google para que en el momento de colocar el nombre de la empresa, el nombre del dominio aparezca, la ubicación aparezcan, los horarios de apertura y de cierre, los teléfonos, esa información importante también a nivel comercial. ah Ok, ok, muchas gracias, John, muchas gracias por no. la respuesta. John Zaxa te está preguntando en YouTube, en el vivo de YouTube, que ¿qué recomendarías darías para una fundación sociocultural. Nos dice Zaxa Durán. Eh, Zaxa, eh, nosotros tenemos clientes eh, que en este momento por ejemplo que se está moviendo el tema de, de, de las donaciones eh, hace ocho días tuve la oportunidad de un cliente de, de, de que, que me comentaba que, es, que, que necesitan una página web porque eh, necesitan hacer una, unas donaciones eh, básicamente las páginas de, de, de las fundaciones no deben de llevar mucho contenido importante pues llevar el botón de, de, de, de pago esa es la el elemental, porque es importante que la persona del exterior, de X o de parte del mundo, pueda realizar una consignación de forma segura para que pueda ayudar a la fundación como tal, de acuerdo a los contenidos. Si, si es de padres, si es de madres, cabezas de hogar, si es de niños eh, con problemas de violencia o cosas como esa. Entonces, el contenido sería muy básico, no necesita ser algo muy estructurado, pero sí es importante, pues, en conceptos de, de mostrarse, si... Sí, hay que hacer más fuerza en temas de campañas y eso a nivel de redes sociales para poder que si te conozcan y y apoye a la gente que tiene dinero pues haga haga su aporte. John nos dice Mirta Mirta nos dice en YouTube dice que cuánto hay que pagar para tener un mejor SEO y que si para manejar el WordPress hay que saber programar bueno para para mejor SEO, eh, mejorar SEO, pensaría yo que va por los dos lados por parte orgánica como te decía anteriormente las que hubo son importantes que el que, el que construya esa esa, esa esa página a nivel interno en código sepa que esa etiqueta es muy importante que lleve esas palabras para que en el momento que cualquier persona lo consulte pues eh, pueda tener ese, ese esa página como te entiendo yo, yo que más recitado. que pagar es pensar un poco eh, la página las etiquetas que le pones a la página para Correcto. que google las indexe y lo ponga todo más para arriba no más que más Correcto. que cuestión Exacto. de echar dinero no es más de sí, pensarlo y, y, y, y, y hay consejos y recomendaciones por ejemplo las imágenes en las páginas web deben de tener una etiqueta también para que puedan estar en, en google también entonces si vos estás buscando una imagen y te aparece una imagen que tienes en la empresa en el, en el emprendimiento digital en la página web pues te van a ver que ahí hace parte de esa imagen está y esa y, y cuando encontramos una imagen es porque está radicada en una página web cierto entonces sí. eso también es así fuerza todo lo que pueda ayudar en ese proceso y lo, ¿Y lo último decía que sea que sabe programar mucho para WordPress uh, no básicamente por ejemplo España es una plaza que, que maneja mucho WordPress en WordPress vos encontrás ahí en, en, en YouTube, eh, aprende a manejar un básico de WordPress en dos tres horas y no es muy complicado porque es una plataforma con un dashboard interesante que es muy intuitivo y eso hace que eh, las personas fácilmente lo logren su, su, su cometido ahí en, en, en algún cambio, alguna modificación que quieran hacer en su contenido web. Yo, bueno. yo no sé si pues la pregunta es buena o no la que voy a hacer. Cómo sería para que mi página web apareciera en los videos de YouTube o en los videos de Facebook que se, se, se, se mismo visto que uno cuando entra en YouTube en un video que está viendo le aparece en la mitad oh, una propaganda. Eso eso es muy es difícil SEM. De que uno entre. Eso es, SEM. Eso es SEM y hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que manejarlo a una persona muy experta porque puedes invertir para tratar de hacer mucho y a veces son son son formas de publicitar que no, no son tan exitosos porque la gente al mismo tiempo ya tiene bloqueadores de, de publicidad en youtube y eso hace que no, no salga la publicidad hace unos que creo que hace fue como un año que youtube nos empezó a montar tres, cuatro publicidades en los videos pero ya no ya, ya, se, ya salió quien decide que no y simplemente eh, nos generó un, un bloqueador de, de publicidad y eso hizo que nuevamente volviéramos a la normalidad con el concepto de visualización de videos en YouTube. No tenemos ningún problema mientras tengamos ese bloqueado. Entonces esa partecita inicialmente fue muy fuerte, pero y es costosa, es costosa, no es barato. Porque cada vez que vaya impregnado un, tu, tu nombre de una web o de una publicidad en un video, eso es una visualización. Entonces, en temas de visualizaciones se puede ir muy rápido, eh, 30, 40, 50 euros se puede ir en un momentito, porque pues... Ese, ese ajuste se hace pero es complicado que tenga éxito ¿Perdón? te recomendaría que eso lo se hiciera pero ya cuando hay una página mucho más posicionada de pronto a nivel comercial perdón yo eso sería como cuando no hace una pauta publicitaria en medios televisivos o radiales sí sí, sí eso sí, que, por cuántas por, por tantos segundos le vale de tanto claro, o por ese video le vale más sí, claro. vale. Como, como, como se conoce que la publicidad más cara en el mundo es la que aparece la, en el Super Bowl, ¿cierto? Sí, correcto. En los ah. Super Bowl, en, el, en Estados Unidos, esa es la, la publicidad más costosa que hay, eh, la que transmiten porque dicen que es el, el programa de, de mayor rating a nivel mundial. Es importante eso. Igual cuando se transmiten eh, eventos y, y en programación, en televisión y eso ustedes saben que esas esos esos ese ranking de televisivo es fuerte y la publicidad se hace muy muy muy costoso lo mismo que pasa en YouTube. pues John eh, yo creo que ha estado vamos excelente yo he aprendido un montón mm -hmm. supongo que el resto de, de los prelines también tanto los que lo están viendo en vivo poner un like como los que lo vean luego poner un like por fin con esta tercera parte ya cerramos un poquito por ahora lo del emprendimiento, ¿vale? Estuvimos eh, con Oscar Feito, estuvimos con Jorge Navarrete y hoy hemos estado con John García, el de Colombia. Eh, Oscar Feito es español y Jorge Navarrete de Venezuela. Los tres son unos crack, como podéis ver. Tenéis casi la solución completa. Eh, ya luego un poco. A pensar, si quieres ponte a la pantalla completa, John, y ya pues añades lo, alguna cosilla más que quieres decir. Yo creo que tu dato de contacto, creo que lo han visto bien, ¿verdad? Sale ahí el... Sí, ahí tengo mi contacto en la presentación. Me parece importante pues manejar este concepto acá. Eh, como les digo, todo esto lo hago con un objetivo también social. La idea es que si, tienen, si lo van a hacer y tienen alguna duda, no duden en preguntar eh, a través de WhatsApp. Eh, este es mi número y lo pueden hacer si yo rápidamente en minutos pues, puedo estar diciendo que estoy contestando sin ningún problema noticias de voz o algo así por ahí en pantallazos y boticos igual nos podemos eh, seguir contactando y, en, en y seguro que vas a ser mucho más competitivo que a lo mejor otro hosting norteamericano o, o así verdad y de servicio claro. a todo a todo el mundo verdad John claro claro porque igual tenemos una plaza que es mucho más económica en el trabajo eh, tenemos un, un costo de, de, de peso mucho más económico, cierto. Entonces podemos hacer lo mismo y por menos dinero. Exactamente. Es importante eso, que en este momento es importante pues radicar en eso, eh, tener en cuenta eso, que hay que ayudar y que porque no a, con, convencer a esas personas que tienen como inicialmente empecé la presentación eh, de emprendimientos que puedan llevar al tema digital, pues tengan puedan compartirlo y puedan tener ese proyecto rodando. Próximamente. No, y está claro, mejor hacerlo. John es un priestleiners. Él estaba ayer en el chat de YouTube y pidió la presentación. Vamos, yo estoy maravillado. Pues mejor, yo os invito a todos los que tengáis negocios, emprendimientos, los podéis presentar, ¿vale? Me lo decís como ha hecho John. Y vamos, a mí me ha parecido maravilloso. y. Y genial, yo en toda la información que nos has dado. Muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Estás en tu casa, ¿vale? Siempre estás, me están preguntando sí. también. Ahí hemos puesto tus datos, ahí han estado, pero también estás sí, en Telegram, ¿verdad? Que estabas antes en sí, Telegram. Sí, en Telegram, pero mira, aquí al mismo tiempo Telegram apenas lo inicié con, con el proceso y ustedes. He estado también en este tema desde hace unos 20 días y a Telegram apenas me, me vinculé hace unos 20 días. Estoy apenas como destapando el telegram a ver cómo es que está. bueno pues ahora estos días estate un poco sí. pendiente porque a lo mejor algún prisliner te quiere contactar por telegram si okay. si sí. quieres sí. aunque ya ha salido ahí tu whatsapp y, y tal pues sí. yo Correcto, sí. que, que encantado vamos que muchísimas gracias mm, saludo a todos los prisliners mm, nos vemos mañana vale ya con, con otro tema distinto que muchas gracias, muchas gracias a todos los que lo habéis visto ahora mismo en el vivo y los que lo veis luego y los que habéis estado en Zoom, por supuesto, ¿vale? El que quiera participar en Zoom tenéis debajo el enlace. Ya mañana, ¿eh? a las 8.30 de Madrid lo abrimos. Pues muchas gracias, John. Gracias Muy a todos, vez, Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, chao.